no no take Derechito al vicio, somos ese Cine y en este fin de semana totalmente refrescante, alejándonos de esta temporada veraniega carnavalera totalmente deshidratante que hubo en el fin del mundo. Nos encontramos ahora en un día bastante templadito, medio lluvioso, medio nublado, bien encantador. Con una lluvia de mangas. Bueno, en realidad no es una lluvia de mangas, pero es un manga que cayó directamente en la revistería para. Para, para, para, para, para. Para recomendarles. Para recomendarles cuál es la siguiente reseña, el siguiente unboxing, el siguiente, la siguiente serie que vamos a estar viendo. Si, sí, vayámonos derechito al vicio. Muchas gracias la revistería Como verán los paquetes de la revistería Pero espera, para, para, para, ¿comenzamos así nomás? Oh, saludamos a nuestros seguidores de siempre Saludamos a nuestros seguidores que te estarán preguntando ahora mismo ¿Dónde está el Deadpool? ¿Dónde está el Deadpool Rey? Bueno, se habrá ido a una sandwichería Porque no lo encontramos, no regresó No regresó el Deadpool Rey Bien, en su lugar estamos acá de nuevo con el mini Deadpool y vamos a mandar un mega saludazo para Mauro Zavala que nos escribió durante esta semana en uno de los últimos unboxing de cartas de Pokémon y de cartas de Fortnite. Un saludazo para Valeria Noemí Mereles 315, también otro para The Master, The Master que también abre cartas en su canal. Y tenemos también un mega saludazo para MS Mateo FF y claro que sí también para Juanpa, para Juanpa de Mar del Plata que seguramente, seguramente habrá pasado por la TCGCon, Con. La TCGCon Con que fue un mega evento de cartas de todo tipo coleccionables que estuvo en Mar del Plata y nomás en estas semanitas, así que un saludazo enorme a todos los que nos siguen directamente desde las redes de la TCGCon Con y de todos los stands que participan en este mega evento de cartas. Me saludazo. Ver sí, vamos a abrir lo que nos envió la revistería. Como verán, todos sus envíos están siendo en la página web totalmente gratis y vienen así alfombraditos. Vienen alfombraditos para que pues mira, vos escuchás las explosiones de burbujas para que lo que te envíen, ya sea un manga, una figura o un llavero, una revista de Ladybug venga impecable y no se rompa con la humedad de la ciudad así que vamos a abrirlo un boxearlo directamente con esta bolsita plástica esta bolsita que te digo es parecida a las de oca es parecida a las de diferentes ediciones y mira es pura burbuja pura burbujiña lo que nos encontramos adentro y viene con un par de postales de regalos tenemos acá la postal de banana fish del tipo banana Claro que sí, una postal de Panini, buenísimo, buenísimo, buenísimo Y la serie ya te habrás imaginado, la serie que vamos a reseñar hoy es una de Panini Una de sus favoritas que puedes encontrar en la revistería o en tu kiosco más cercano Pero para más, para más, mira, esto está llenísimo de burbujas, llenísimo de burbujas, así que Después vamos a estar, tío, vamos a estar mientras esperamos el colectivo, vamos a estar rompiendo burbujitas. Porque usar el celular mientras esperás ya pasó de moda. Lo que hacemos ahora es romper burbujas. Y la serie que vamos a reseñar hoy es. Resero volumen 1, el capítulo 1, un día en la capital imperial Vamos a ver la serie de Daichi Matsumne, de Tapei Nagatsuki y de Shinichiro Otsuka La misma serie que adapta más o menos lo que vimos en el anime y en la novela ligera original de esta obra Como ustedes sabrán, Resero es traído al país por parte de Panini y tiene primero este voluminazo que te digo ya nos encanta porque mantiene, mantiene la facha de la versión japonesa original Con la imagen de un lado, la imagen completa del otro Y además, además, además Se siente un poco finito pero está bastante copado Está dividido capítulo por capítulo como está en la serie original Ustedes sabrán, ustedes van a descubrir a un personaje que se va a parecer mucho, mucho, mucho al estereotipo del Ikikomori, al estereotipo del chabón que no sale de su cuarto, al chabón japonés que no tiene alguna relación así afectiva fuera de la casa, pero que va a despertar en un Isekai, en otro mundo, y le van a pasar cosas buenas, le van a pasar cosas malas, vamos a ver a continuación entonces, una vez que abramos primero... Abramos esto que está selladito, totalmente sellado. Mirá lo que es. Ah, perfecto. Y además, mira, nos enviaron una postal de Conflicto Cero de Fortnite. Buenísimo, buenísimo. Del cómic Crossover entre Marvel y los de Fortnite. Y la otra postal de Banana Fish. Banana Pescado, claro que sí. Entonces, arranquemos con la nueva serie bien derechito al vicio. En la portada vamos a ver a la hermosa Emilia Tan, una semi elfa que va a estar protagonizando esta serie Acá tenemos a la pequeña ladrona Felt y tenemos al protagonista que es Subaru Natsuki Un pibe como vos, como yo, que no quiere ir al colegio, arre, que, que como yo, que como yo, no Como vos yo del pasado capaz, pero bueno, bueno, bueno, vamos a descubrir Vamos a descubrir que en la portada tenemos a estos personajes bastante geniales tenemos al costado la solapita con la información de Daechi el dibujante de esta serie. Y por dentro vamos a ver la misma imagen, la portada interna, pero con otra gama de colores. Otra gama de colores vas más al estilo mostaza. No a sketch, sino al estilo mostaza. Y la primera página ya arranca a color. Vemos ahí a Subaru tirado en el piso. Pobrecito. Y del otro lado vemos a... Todos los personajes de este primer arco Vamos a ver quién es este guerrero Quién es esta asesina Ahí toda, toda, toda Descubierta Quién es este viejo musculoso Entonces eso lo veremos a continuación Arrancamos con el índice Y tenemos unos cuatro capítulos Unos cuatro capítulos más cinco capítulos y un epílogo en esta primera parte Vamos a ver que Natsuki Despierta de la nada Nuestro Suaro Natsuki Despierta de la nada en un pueblito está ahí diciendo estoy en otro mundo hay elfos hay bichos hay manzanos en vez de manzanas se llaman manzanos y está ahí en una capital bien medieval por así decirlo entonces él se va caminando y se da cuenta de que no tiene ítems él ya está en el tercer año de preparatoria es un pibardo que se saltea a las clases del colegio, se va al karaoke, que como que es un rezongón por así decirlo, un bueno para nada, pero caminando por uno de los callejones se va a encontrar con un bandido, con un par de bandidos, con un trío de bandidos, va a querer golpear a uno para ver si tiene algún superpoder, ya que en los cae la mayoría de los pibes tienen poderes. Pero no, tiene una fuerza bruta pero no puede contra el poder del cuchillo, el poder de la navaja de estos atrapas. Entonces va a pedir perdón, eh, no me golpeen. Pero estos no dicen, ah, no quisiste darnos tu ropita, eh. No quisiste darnos tus zapatillas. Bueno, te vamos a golpear, y es así como de la nada aparece una niñita rubia, chiquitita, corriendo, haciéndose camino en medio de ellos, pero no lo salva ni en pedo, salta por encima de él y se larga, dice, pibe, metele ganas a la vida. Y sale corriendo, entonces pobre Natsuki, pobre Subaru está tirado en el piso, lo van a golpear hasta la muerte, le van a cuchillar como, si como si fuese unas achuras, unas achuras en ofertas, hasta que aparece una semi elfa, ahí toda majestuosa, ahí toda vestida y radiante, diciéndoles, eh no puedo dejar que pasen por alto esto, ah, Devuélvanme mi insignia, aquella que me robaron anteriormente, y ellos le dicen, no, flaca, estás equivocada, no te robamos nada. Jamás o sea, fue la pibita que salió corriendo por ahí. Perseguirle y lo vas a encontrar, le dicen. Entonces ella dice, bueno, está bien. Pero tampoco puedo perdonar que hagan esto con este pibardo. les empieza a tirar hielo. Les empieza a tirar magia de hielo. Y resulta que es una hechicera. Una hechicera y los pibes dicen, ah, te vamos a poder vencer si somos dos contra uno. Pero ella le dice, no, no somos dos contra uno, soy yo y mi pequeño furro volador. Mi pequeño furro volador, en realidad no es su furro volador, sino que es su mascota ánima, su mascota mágica. Empiezan a pegarles hasta que salen corriendo, tipo como, bueno, no vas a vencer en dos contra dos si somos magos. Y Subaru le dice, disculpame por haber... Tenido que permitir que me salvaras, una cosa medio rara. Por favor, déjame ayudarte en tu búsqueda de esa insignia. Es Ella dice: Para que yo no tengo con qué pagarte, señor poretón. Y él dice: No, lo hago porque quiero. A ver, así termina el primer episodio. Lo hago porque quiero. Pero bueno, está bueno acá el corte entre capítulo y capítulo. Está con el título de r Y el otro lado vemos en el episodio 2. En agradecimiento por dormir en tu regazo, vemos cómo es que. Subaru Natsuki, este pibardo de tercer año de secundaria, del planeta del sistema solar, llamado Tierra, estaba caminando, yendo a un konbini para comprarse una Maruchan. Hasta que de la nada despierta en este mundo. Y, a ver qué sucedió, qué sucedió en esa página intermedia. Entonces él abre los ojos porque se cayó después de la golpiza de esos pibardos. Y se despierta ahí en el regazo de su waifu, y está re feliz, como, ay Dios, cómo es que, qué lindo es dormir en gambas. Pero esas gambas están peludas. Y resulta que era la mascota. La mascota ahí. Y ella le dice: Ah, estabas pensando en cosas burras. ¿No? Entonces, entonces dice: Bueno, ya que te curé, ya estamos a mano. Te puedes ir, todo tranca. Y él dice: No, para, yo te ayudo. Yo sé quién era la pibarda. ¿Cómo es la pibarda rubia esa que te robó la insignia? Déjame que te ayude, aunque sea un inútil. Ah. Y es así como la termina persiguiendo van juntitos de la mano y ella actúa de una forma medio sundere ella como que no quiere eh, meterlo en sus problemas y tampoco quiere decirlo así que le dice no, no, yo me puedo ocupar de todo sola pero le dice no, dale, no tengo nada mejor que hacer bueno, pero no te vas a ganar absolutamente nada y es así como conocemos el nombre de su mascotita mágica llamada Puk Puk parecido al nombre del personaje de Berserk del Hada de Berserk, me parece o no pero bueno, estamos entonces con Puk es como que le dice, ah, no te preocupes por Emilia, que ella... Va, todavía no dice que se llama Emilia. No te preocupes por la Efa, que ella es media azul Y Dice, ¿qué estás haciendo ahora? Bueno, le estoy hablando a los espíritus menores, estos que flotan en el aire para saber a dónde tenemos que ir. Porque están en medio de una gran ciudad. Entonces ahí a Subaru se le ocurre, si sí, esta pibarda te robó algo importante, ¿no? Capaz ella sea de un barrio pobre y tengamos que ir a buscar ese barrio pobre para ir a comprar esa insignia. ¡Sí! Y se presenta. Ahí dice su nombre, soy Subaru, un pibe totalmente ignorante, pobre e inútil, a tu servicio. A lo que Puck le dice, ah, estás desesperado por ella, ¿no? <risa> se pone a llorar. Y es así como, bueno, terminan yendo juntitos. Pero Puck le dice, bueno, vamos juntos, pero, pero, pero, acordate que yo te puedo destruir cuando quiera, ¿eh? ¿Eh? ¿Eh? Bueno, bueno, bueno, está bien. De ahí van en búsqueda del barrio pobre. Pero en medio de eso le pregunta ¿Cómo te llamas vos, guachina? Y ella dice, Ah, yo me llamo Satela. A lo que queda como, ¡Uh, oh, qué lindo nombre! Y Puck le dice, Ah, eso está está mal, está mal, está mal. Te podemos saber por qué. ¿Por qué está mal que le diga eso? Van caminando por la ciudad, que me recuerda mucho a esas ciudades de los juegos eh, de RPGs clásicos. Se encuentran con una pibita que está perdida. Pobre pibita, pobre, está llorando. Entonces ahí Satela le dice: No, vamos a buscar a su familia. Y Subaru le dice: No, pero tengo que buscar tu insignia. Y es así como terminan teniendo un momento en el que Subaru hace un jueguito con las monedas para calmar a la pobre pibarda. Le regala la moneda y se gana el corazoncito pa' una sonrisita de su elfa. La vemos toda re feliz, toda re contento, caminando por la calle como si fuesen una parejita. La elfa dice: No, vos te pareces más a su hermano. Y él le dice, ah, ¿por qué me subestimas? Seguramente vas la misma edad. Y ella dice, no, yo soy tremenda viejarda, porque yo soy una media elfa. A lo que él le dice, ah, con razón sos tan ahí. Lo cual generó una golpiza de Puk e hizo que ella se sonrojara por completo, como si fuese la primera vez que le digan que es una elfa. Y es así como se encuentran con los padres de la pibita. Los padres de la pibita resulta ser el vendedor de manzanos. Que le dice, ah, sos el tipo pobre de la vez pasada. Y es así como, en agradecimiento, le preguntan a dónde tienen que ir, dónde están los barrios bajos. Y él le dice, si querés comprar algo ahí usado, un celular completamente con descuento digital, te tenés que ir a la guarida, a la guarida de los tránfugas. Y se van a la guarida de los tránfugas caminando. Mientras, nuestra elfa Satela está re feliz porque hizo feliz a una pequeña chica que le regala una pequeña flor. Y es así como se van caminando contentos y ella le dice, ves, ves, viste, pudimos rescatar a la pibita Y se van caminando los barrios pobres Y es ahí donde, Subaru va preguntándole a la gente, hola, qué onda, dónde está la guarida de los tránfugas Y Subaru dice, ves, con mi carisma emocionado, pude sacar información y Ella le dice, no, eso es porque estás todo sucio, todo roñoso, lleno de tierra y sangre, igual que ellos Entonces Subaru dice, bueno, vamos a ir antes de que anochezca pero Puck, la mascota mágica que es de nuestra elfa, tiene que descansar en su piedra ya que no puede tener una forma corpórea todo el día ni toda la noche. Así que se va a dormir una siesta y le pide a Sugaru que lo ayude cuando este se vaya. Entonces Sugaru le dice no, deja que yo entre primero, puede ser esto una trampa, puede ser peligroso. Y ella le dice bueno, está bien, confío en vos aunque seas un paparatas. Y Suaru, agarrando una piedrita que le permite tener luz, entra dentro del local con una bella sonrisa de vaca, le dice nuestra elfa. Pero el local está todo oscuro, está totalmente, totalmente en silencio. Y Suaru va moviéndose hasta que encuentra un brazo tirado en el piso, cortado. No, es el tío Cosa, no, es, es la mano de Wednesday. No, es un viejardo todo destrozado, lleno de sangre. Suaru lo ve... Y ve una espalda de es una piba. Y ¡fua! De la nada es golpeado contra la pared, estirado al piso y se desangra por completo. Subaru acaba de morir. ¡Fua! Pero, pero, pero, así termina ya. Eh? No, no, no, no, no. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en esa página intermedia? Subaru piensa. Piensa que tiene que salvar a su elfa, la cual también está ahí, tirada, llena de sangre. Pero qué pasa de la nada, de la nada hay un flash Entre una página y otra Ven acá, que están con las manitos Pasan un segundo y le dicen Flaco, eres un manzano? Están buenos los manzanos Y él dice eh, eh, eh, ¿qué, qué onda Despertó nuevamente en la ciudad Y es así como termina este capítulo con Acá, el, el pasador de páginas Que dice, la única habilidad que obtuve En un mundo diferente, regreso por medio De la muerte, muero una Y otra vez para salvarla ese es el poder que recibió nuestro Pibardo al venirse a este nuevo mundo, a este Isekai extraño. Y es así como en el siguiente capítulo nos encontramos a él en la plaza nuevamente, donde se encontró con el tipo de los manzanos, pero pero pero Suaru todavía no cae en la cuenta de que acaba de morir. Dice, eh, ¿Qué onda? Esto ya pasó. Eh, ¿Por qué me tratas de pobre si yo rescaté a tu hija? Mirá que linda imagen tenemos acá en el episodio 4. Tenemos a la elfa, tenemos al pequeño Puck y tenemos ahí un cristal de energía mágica, de energía de maná. Entonces él está ahí, fijándose la pancita. Ah, hacía ejercicio el chabón, nos reengañó. Pero bueno, fijándose la pancita, diciendo: No tengo la herida en el abdomen. Pero ¿qué onda? Tengo que regresar allá, tengo que regresar al rincón del vago para poder rescatar a mi elfa. Ella dio su vida por mí, por un inútil, papanatas. Tengo que ir y buscarla. Y así como cruza por el callejón Donde están los tres rufianes de la vez pasada Y le dice Ah, ustedes están recalientes por lo que pasó, ¿no? Pero no tengo tiempo para joder con ustedes Y empieza a golpearlos Empieza a maltratarlos ¡Puah! Primero al del cuchillo Después al enano Y después al gigantón ¡Puah! Lo tira al piso con una llave Una llave de judo, más o menos Y los deja golpeados a todos Y dice, jaja ja, todo mi entrenamiento y Kikomori valió la pena. Y ahí cruzamos por primera vez con el caballero que aparece al principio de este manga. Como la policía. Como si fuese la policía que llega tarde. Entonces él va corriendo hacia los barrios bajos, hacia la guarida, antes de que anochezca, porque la vez anterior había oscurecido. Toca la puerta y dice: Acá la he visto morir a mi elfa. Acá yo estaba desangrado. ¿Qué habrá pasado con ella? Y golpea ahí alocado como visto hay alguien, por favor abran y aparece el viejardo, un viejardo musculoso todo peludón acá y le dice, ¿por qué golpeas tanto la puerta? ¿no sabes que esto tiene contraseña? y le dice, ah, hola, mi nombre es Subaru pero soy solamente un vago, no tengo malas intenciones y es así como terminan tomándose una cervecita sin mentirar. terminan tomándose un muco exquisito, algo bastante raro no lo mencionan, solamente dicen que es algo fuerte y él le dice, ¿vos no habías muerto? ¿vos no vos estabas palmando ayer a la noche? Y dice, ah, ja, ja, ja, seré viejo pero todavía tengo para adelante. Pero él piensa, no, es exactamente igual, pero ahora está completamente curado. Y le pregunta si primero vio a nuestra elfa, la cual él niega completamente. Y dice, mmm, ver a una elfa de pelo plateado sería bastante raro. Y le dice, ¿qué te trae por acá? Acá solamente vienen o oh, a vender cosas choriadas o a comprar cosas choriadas Y le dice, bueno, bueno, bueno, está bien. Después es que le da un virito, vengo a comprarte algo especial, una insignia. El hijo dice que no lo tiene, pero que está esperando a una clienta que seguramente traerá cositas. Cositas, cositas, cositas. Y es ahí cuando él reconoce a la rubiecita que se había cruzado y dice, ah, seguramente es esa, es esa ladrona de corazones. Y le dice, lo que te puedo dar a cambio, ya que no tengo plata ni papas fritas porque te las comiste todas, es este celular, este celular, y dice, ah, ¿qué hace este celular? Le saca una foto y le dice, te permite capturar momentos de la vida para siempre, oh, jo, jo, congelar el tiempo, le dice exactamente, entonces dice maravilla, y le dice, mmm, esto debe, debe ser un mitia, un objeto mágico para aquellos que no tenemos magia, y acá nos explica la traducción de que mitia es como una forma fonética de decir meteor en japonés Ya que en japonés eh, la fonética de las palabras en inglés es distinta Y le dice, bueno, es un objeto demasiado caro Más caro que esa insignia, ¿por qué querés por cambiar tanto por una insignia? Le dice, bueno, es porque le debo una a la piba que le robaron esa insignia Yo soy un pibe que cumple con sus promesas Entonces el viejo le dice, jajaja ah, ja, ja. Está bien, vamos a tener que esperar a la pibarda y vas a poder negociar con ella tranquilamente. Y cuando tocan la puerta, viene acá la contraseña. La contraseña está bastante buena, es como una frase. una frase, a ver si... Sí, sí, mejor te la digo. Para una rata enorme, veneno. Para una ballena blanca, un arpón. Y para el glorioso rey dragón, andate al... Carajón, <risa> tremenda contraseña. Y es así como vemos entrar na, na, na, na, a la pequeña Fel, a la pequeña ladronzuela que muestra acá el ombligo, que muestra acá las patas y los bracitos, chiquitita pero súper veloz como ladrona. Y le dice: ah, ¿Qué haces con este pibe? Me estás vendiendo mi primera vez con este viejo. Y le dice: No, no, no, yo jamás haría eso. No te preocupes, es un cliente. ¡Ah! Pero bueno, le termina mirando ahí con mucho recelo Y dice, eh, bueno, no me mires tan malo No soy un tan mal tipo Y empiezan las negociaciones Cuando la piba le dice ¿Con qué me vas a cambiar si no tenés plata? Le muestra el celular Le muestra la fotito Y acá arrancamos el episodio 5 Muy tarde para resistirse Donde vemos cómo se llevan bien el viejo y la pequeña Felta <risas> Y Acá está la... Mira, acá está, está muy bueno cómo está dibujado Me gusta mucho cómo va dibujando... No va resumiendo lo del anime, lo de la novela? Está bárbaro. Pero bueno, entonces le dice, qué copado con esto, voy a ganar mucha platita. Pero pasa algo, yo ya le prometí este objeto a alguien, a un cliente. Y ese cliente me dijo que me iba a dar unas 10 monedas de oro sagrado, que es más por. es el doble de lo que es el oro normal, explica. explican. Pero si vos me estás ofreciendo algo de 20 monedas de oro sagrados, le voy a poder pedir más plata a esa persona y si esa persona no me da más platita me voy a quedar con tu celular, no te preocupes entonces ahí empiezan las negociaciones tienen que esperar al cliente de esta piba porque ella fue contratada para robar esta insignia, o sea no, no es algo que ella misma quería así van a esperar juntos a que toquen la puerta y el viejo le dice, no te preocupes que si la otra persona no quiere negociar tranquilo venga el palo o como es que decían los simpsons tabla, hay tabla viejo hay tabla bueno, está bien, está bien, tranqui, con razón se llevan también acá, nos vemos una idea de cómo se conocen desde que ella era chipibita pero su cliente termina haciendo esta mina, ah, totalmente, mirala, totalmente peligrosa mostrando la panza, mostrando todo pero qué es lo que oculta una persona con capa oscura y piernas largas entonces empiezan las negociaciones le dice que su cliente, porque ella también había sido contratada por alguien, ojo con esto, como mediadora, entre comillas, tenía platita. Tenía unas 20 monedas de oro sacro para darle, lo cual a la rubia le entusiasma demasiado, pero el viejo le dice, mmm, en esta negociación, si lo máximo que tenés son 20 monedas, gana el pibardo, porque él tiene algo que vale más que 20 monedas. sí en tu cara, negociadora, le dice, mirá, acá está como en tu cara, mientras toman leche, leche con agua, como nos vende Coto, como nos vende la serenísima ahora. Pero bueno, voy a tener que quedarme con esto, y le pregunta, ¿y a quién se lo vas a dar? ¿Qué vas a hacer con esa insignia? Si voy a dar a su dueño. Ah, sí que estás metido en esto, ¿eh? Y de la nada sale un zarpazo. de lo cual Fel termina salvándole a Subaru, un zarpazo de un espadazo, que tenía nuestra Elsa Se llama Elsa, no como la de Frozen Sino como más sanguinaria Y empieza el combate Empieza el combate entre Elsa Y el abuelo Ron ah, Se llamaba abuelo Ron Este viejardo copado Pero Elsa empieza a rebanarlo Con de todo, primero el brazo Como vio antiguamente en el pasado Nuestro Subaru Y después, abuelo Ron Grita la pequeña Felt que va al ataque contra Elsa cuando lo tiene tumbado en el piso totalmente moribundo. Y ella tiene habilidades también para moverse como el viento, como una ladrona profesional. Pero Elsa es mucho más rápida tácticamente y también va a rebanar a la pobrecita de felt Y después... Nuestro, nuestro Natsuki, nuestro Subaru está totalmente enojado. No puede perdonar que hayan matado a esas dos personas por culpa de su error y recibe un rebanazo aéreo de nuestra Elsa mirá cómo está buenísimas las escenas de pelea bastante concisas, bastante directas las lees rápidamente Elsa lo destripa con de todo destripando la historia le está haciendo a nuestro joven Suaru. quien cae en el piso todo moribundo nuevamente ante la sonrisa maquiavélica de nuestra Elsa que disfruta el color carmesí calentito de la sangre de Suaru. y este cae en el piso Preguntándose, ¿qué onda? ¿Estoy muerto otra vez? Y despierto una vez más en medio de la capital, en medio de la calle, al grito de ¡Manzanos! ¡Manzanos! Así termina el primer capítulo, el primer capítulo, el primer tomo de Recero, el capítulo de la capital, acá con una imagen del autor, una imagen del autor original. Felicitando al dibujante de este manga Felicitando por haber lanzado su primer tomo Completamente feliz El autor de la novela original Acá tenemos otra imagen más Felicitando el primer mes El primer mes de esta publicación de este manga Y ah, mira qué lindo personaje Vamos a ver en, va, va a salir más adelante Mejor dicho En esta historia Que genial la bibliotecaria Chibi Vamos a ver y así termina este primer tomito, mirá con los ojitos de nuestra elfa El primer tomito de esta saga Muy copado, muy genial, muy divertido Te lo lees rapidísimo como si estuviese viendo el anime Que es uno de nuestros animes favoritos Y vamos a ver un par de detalles Vamos a mencionar un par de detalles que Primero, a nosotros nos encantó el lacado que hay en todo el manga Está buenísimo el tipo de papel que tiene la sobrecubierta un poco fino, un poco bastante fino este manga comparado con otros de esta misma editorial o de otras editoriales. Y las hojas, sí, son bastante finas. En algunas páginas se van a notar transparencias, en otras no se van a notar para nada. Pero, pero, pero se nota eso: se nota eso de la ligereza con la que manejas el manga. Lo mismo sucede con las páginas a color, que acá nos lo vemos con un color bastante brillante, sino con un color más mate. Y bastante finardo. Pero más allá de eso la edición es pulcra. Lo que sí, hay varios problemas con la traducción. Hay algunos fallos. Algunas fallas en las conjugaciones de las palabras. O en algunas traducciones. Puntuales. Pero lo demás está bárbaro. Es hermosísimo. Hermosísimo. ¿Qué más te puedo decir? Pero bueno, este entonces, ¡buah! este entonces fue Recero, el tomo número uno del capítulo 1 un día en la capital imperial. Subaru, ¿va a poder con ella? ¿Va a poder encontrar a su elfa? ¿Va a poder salvarla ahora que descubrió el poder de resucitar después de tantas muertes? O va a empezar a viciar a lo loco con este nuevo poder. Como se recibe y esperamos que esto te haya divertido, entretenido, hecho pasar el rato. Y nos vemos en la próxima ocasión, seguramente con el segundo tomo. Siempre yéndonos derechito al vicio. Waste the chance that I've been given